dónde son las dos, USB en camino okay, uno. sobre escudo Dios. Sobre otro creo oh, no, no. A ah, un tiro, bro. A un tiro. Bueno, ahí están los cuatro ahí. Bueno, no, son los dos, bro. No, la madre, me tenía que haber campeado. A ver, me está volando sé. aquí no, no, no ya. They yeah, keep oh, bien bien equipo bien Me quedo sin balas. Ay, son cuatro vivos estos dos. Tipo, ayuda, por favor, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Por la espalda. Por la espalda, bro. Bien, bien, equipo. Bien, equipo. Espérate. Pero me, what the fuck? de la pared? ¿qué sentido, bro no tiene sentido lo que acaba de pasar no, marico no, acá anda, acá anda suena triple pero está en dejo Entonces, estamos todos muertos, bro con la bandera rapidito En camino. Te han detectado, Spartan. bandera capturada. Es bueno, a Es bueno, equipo. Este lo pero no sé dónde estamos todavía. Tiene nuestra bandera. Recuperadla. Vemos al posador de la bandera. Sí. No, pero ya está. Un médico que malo soy tú. Ah, la la la la la la... Si no hay que el papá... Es buena. ¿Qué por abajo, huevón? ¿Qué haces? Es que no, no comprendo que hizo mi amigo, tú. le por abajo. Oh. De Ambos los dejé un tiro. Ambos a un tiro. Ay, ay, ay, pero bueno, ya ganamos. GG. Vemos al de la bandera, No huevo, nada, la granada que me acabo de comer. ¿Quién sabe, no sé, no sé, la granada que me comí. Y... Pero es una y una, se hizo con más difíciles que yo y murió menos que yo. Porque esa cosa primero no tiene mucho sentido. Pero GG. Bueno, aquí.